Ganan plátanos. Ah, no. El nombre del penco. Al ah, nombre del penco. Pero de cuál? Ra, ra, ra. El penco es el que va. Ra, ¿Eh? ra. El penco es el que va. Eso quedaron. Eso. Bien, quedarlo ahora. Eso quedaron. Eh. Un no. equipo de ex candidato Gonzalo Castillo, quien fue. No, no, léelo tú. Eso, no puedo, no <ríe> Un equipo de ex candidato Gonzalo Castillo, quien fundamentó su campaña política en su solidaridad con el pueblo, repartió plátanos en el barrio Las Cañitas y otros sectores de Santo Domingo. La acción además es parte del fortalecimiento de nuestro PLD. Volveremos, publicó en sus redes Abel Tejada. Un abogado y mercadólogo que preside el movimiento El Pueblo Manda, organizador de las reparticiones. Muchas personas recibieron los plátanos verdes en las puertas de su casa por colaboradores identificados con teachers del movimiento que apoyó a Gonzalo. Bueno. Ah. Volveremos, dijo el abogado. Ajá. vas a bueno. volver. Eso no, eso, tú sabes que ellos están aspirando para el de... 2000, Ellos están a, a, a, aspirando para para pa el 2024. Temprano, haciendo su diligencia temprana, claro. porque la gente cree que uno y no quedaron ahí. Y así que se vende a la gente con plátanos. Quedaron plátano. Quedaron plátanos de la campaña y ahora lo Eso, fueron, eso fue lo sí, Eso fue lo... se atrasó lo... ahí. la cosecha y entonces para que se dañe mejor no regalaron. Claro. Eso fue, lo, eso fue lo que quedaron, sí, de vaina. Mira, con su suerte y todo. Presidente, la camisa, manga corta. Presidente, yeah. <risa> sí, la camisa, manga eh, corta. Presidente, presidente No, bulto. El penco. <risa> Ra, ra, ra, sí. el penco es el que va. Uh -huh. ¿Qué opina la gente de esto? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué estaría buscando el penco con esto? Eh? Mm, Opine verdadero. con nosotros al 809-725-0505. ¿Quiere usted plátano de la pencomanía Dice de Yanira Gómez en Twitter, una persona que es muy conocida porque los usuarios le dicen que ella llora la el sueldo que perdió. Que ellos dicen que como el plan social de la presidencia y todas las ayudas sociales no está yendo del gobierno, o sea, ya está diciendo que como el gobierno no está ayudando a la gente, entonces está saliendo el penco. Ahora está saliendo el penco. Ah. Sí, porque hacía mucho que nadie sabía de, ¿de que Ah, pero con esa paliza nos para todo el mundo así. Eso es. Lo veían no, caminando por el jardín botánico el penco, y ni la no sombra. Eh, pero él no, él, él no, camina ya por el jardín botánico. en campaña. en campaña. Esto es una campaña política, ya, ¿vale? no, como, no, como los lo, lo, lo días de campaña que van a visitar a los vecinos. Ya sí, no visitan ellos sí, no, no ya visitan no. En, en ni se bebe el café donde lo vea la gente. ¿Por qué se bebe el café y ya lo oyeran? La, gente, sí, sí, se donde lo la doñita, en la, magazine, la ¿no? doñita. No dirá, la verdad, dirá, ya Keque. No volvieron ellos. No está Dice que no ya volví. ni que el chicharrón comía Danilo. Yo creo que sí, que los políticos debieran de, de no. ¡Presidente! De, de, de ¡La sí, camisa manga corta! No como en campaña, Presidente que en campaña, señores. Camisana. Nosotros vimos a Gonzalo diciendo que nadie lo va a detener para ayudar a la gente que que pasó la campaña y. Vete a ver. Así que eso es un sueño. No, y no, y no es Gonzalo lo que está apareciendo, sino gente de él. Gente de él. Ay, o sea, lo, no está bien que den ahí. Mientras ellos tengan, porque ellos se llevaron mucho del país. <risa> <ay. risa> Lo, por lo menos sí, está no dev... lo están guardando. Están devolviendo, por <ríe> lo menos. <ríe> Un poquito. ¿Quiere usted plátano de lo del penco? 809-725-0505. ¿Penco plátano? Penco plátano. El no penco. lo verá otra vez en su vida, ¿verdad? No, siempre van a ver. yo Esos políticos siempre son. Ellos siempre se, le buscan la vuelta. Pero no, verá, caminando. Caminando en el jardín botánico. ¿eh? Que solo, dice, wow, un hombre de en pueblo. En Bermudita. Guau. Wow. Míralo solo. Y se te siento gorilas por allá, pues, y le ponen la mano. No. Sí, miraba el no. palo, porque aquí hay fotos. Estoy Mira muchachos. <risa> no, y ti eres cambiado, y que haciendo ejercicio, y, y son seguridades. Y son seguridades. Va a ser. Yo soy político. <risa> <la> <risa> Yo tu esa vuelta. Mira, para que tú te desees si no fue, él no ha ido contigo al estadio. ¿Eh? Él no ha ido y contigo. Va, no ha no tenido tiempo, no he tenido tiempo. Él nunca tiene tiempo, dijo, de que no estoy... Hay que ir. Hay que ir. que uno es un hombre ocupado. Voy a faltar. hoy. ocupado igual? Muy sí, bueno, ocupado. Hace otro, Neto hace, hace otro deber. Tú sabes que yo tengo mi compromiso? No, tú sabes que tú duermes hasta la una. <ríe> y en, come a la dos, reposa y viene para acá. <ríe> <ríe> ya.